Yay! Mm -hmm. su madre celebra hoy la Navidad con todos los residentes en Marbella le va a dar algo muy especial, algo muy típico también de su país hablamos con el señor Bruno que nos va a hablar de esta fiesta de Navidad estamos en víspera, queda un poquito para el día de Navidad ¿Cómo se celebra aquí en esta casa el día de Navidad? Bueno, el día de Navidad es eh, la fiesta de la familia por excelencia en eh, la nace de nuestro Señor Jesucristo entonces siempre en la cristianidad se ha hecho una grande fiesta y nosotros, pobres humanos, seguimos esta trayectoria de la fiesta de Navidad que sería fiesta de la familia. Entonces le damos siempre mucha importancia, le damos importancia, y cada año le hemos dado, y en este año en un modo más particular. Quiere decir, nosotros siempre de vez en cuando a amigo amigo hemos regalado un panetón para Navidad. Pero este año queremos regalar un panetón, un trozo de panetón, una copa de prosecco para toda la gente que viene de Barbella. No solamente para A los clientes, sino para en general, ¿no? En general, todo el mundo, hemos puesto cartel hace tres semanas que está fuera, hemos hecho la red social, eh, me gustaría que viene mucha gente. Eh, yo conto con esto eh, para decir Feliz Navidad y en casa de Bruno. Feliz Navidad eh, con la más tradicional eh, dulce navideño que es el panettone. Lo has traído de Italia, la marca italiana, sí, sí, auténtico, sí, sí, ¿no? Sí, auténtica marca italiana. Eh, también de panettone hay mucho, pero de la mejor calidad. Es eh, lo mismo que comemos nosotros, eh, lo mismo que regala mi personal y eh, lo mismo que regala mi cliente. Bueno, ¿seguís con los eventos para esta fecha? ¿Qué eventos tenéis próximos aquí en Susmaris? Sí, nosotros tenemos cada, cada miércoles un evento especial de grupo, como la semana hemos tenido Senza catena, la semana que viene vamos a tener Abba, siempre el miércoles es especial. El otro día tenemos saxofón, tenemos piano, tenemos dúo, pero estamos siempre en esto. Eh, estamos siempre a la búsqueda de novedades para dar una comida, un buen servicio, eh, un poco de divertimiento. Bueno, Bruno, yo creo aquí, que me hable al superior, por supuesto, que es un sitio que cabe muchísimas personas, porque el aforo, aunque lo tenéis limitado, pero aquí hay cabida para muchas personas, ¿no? ¿Para cuántas personas tenéis el aforo normal? Nosotros pensamos que por Nochevieja contamos... Ya tenemos la mitad, de, más de la mitad de reserva... ...contamos con 280, 300 personas... ...hemos tenido un máximo de 340... ...pero como ahora me he construido un bar aquí algo, algo más... ...contamos con 280, 300 personas. Bueno, tengo que hablar también... ...de algo que tenéis muy especial... ...porque además vuestros caldos... ...estos vinos que tenéis aquí... ...son vuestros... Sí. ...de vuestro viñedo... ...que ha sido un año bueno, la Bruno... ...sí, ¿Cómo? tenemos finca La Viña... ...en Manilva... Eh, un orgullo de la casa de Bruno... ...porque lo hemos hecho de cero... ...hemos buscado un enólogo... algún amigo mío... ...hemos tenido una, una finca... ...que es mucho tiempo abandonado... ...le hemos trabajado primero... Hemos visto, puesto un vino italiano y un vino francés, que sería el vermentino y el vionier, que lo ponemos con y sale una especialidad. Mucho, mucho cliente me lo envidia está muy bonito, se puede pasar a probarlo, tiene un aroma y un sabor de fruta espectacular. Sí, es verdad, lo hemos probado buenísimo. Tenemos que ir a la finca, lo tenemos pendiente, eh, Bruno, sí, próximamente. De la la parte de, de la finca de la uva, hemos he hecho la fiesta del uva, te recuerda tú. Sí, sí. Eh, tenemos huerto también, tenemos muchas verduras, tenemos col, tenemos tomate, tomate todavía ahora. ¿Por el buen tiempo? Claro, sí, claro. Eh, tenemos todo tipo de verdura. De verdad, me, me alegro cuando yo voy ahí y llevo el coche lleno de verdura para el restaurante. Todo aquí, comida sana y saludable recién cogida, ¿no? Sí. Como suele decir, ¿no? De la de la mesa, ¿no? Ahí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Soy contento. Me gustaría que dieras un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. ¿Y qué le pides a Año Nuevo? ¿Qué le pides al 2023? Bueno. Sabe que Josefina no está... Pero nosotros estamos aquí, eh, salud, y bondad felicidad, que no hay guerra, que luchar por tonterías con la vez no vale la pena, luchar para vivir bien, sí, para vivir bien, porque cuando vamos no llevamos nada. Hay que disfrutar el momento, vivir el momento. Disfrutar el momento. Palabras muy sabias, Bruno, siempre es un placer estar aquí en nuestra casa en Bruno y siempre claro tenemos presente a Josepina... muchas gracias por atendernos felices fiesta, pues feliz siempre Navidad. siempre bienvenida en esta casa eh, transmite nuestra idea es uh, la bondad el servicio querer quererse es que queremos nosotros que la gente se quiera porque puede vivir mejor y llena de bondad eh, si vive mejor es el tema Gracias, señor Bruno. Un saludo. Feliz Navidad. Aquí con Bruno. Estamos aquí recordando también Josefina desde el cielo en esta Navidad. Y estoy de visita aquí con... Soy Padre Claudio, en visita a Padre Rafael aquí en Marbella y quiero... Eh, dar una bendición a este muy hermoso presepe, el niño Jesús que está por llegar y aquí la Sagrada Familia que nos une, José, papá, la Virgen María, nuestra mamá y el niño Jesús que nos trae mucha luz. Que bendiga a toda la familia, a la hija también, a Marcela con los tres hijos, con su marido y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre este presepe y sobre todo este mundo que está aquí, especialmente Bruno, con su familia, y con todos los hospedales aquí de este restaurante, y todos los queridos. Y Josefina, dale Señor descanso eterno, y brille sobre ella la luz eterna. Descanse en paz, querida Josefina. Amén. Muchas gracias. Bonito. Noche de